Pero, pero el caso clásico es el del Báquer, ¿ya? La cuenca del Báquer, que es la cuenca, la segunda cuenca más grande, y cuenca hidrográfica más grande de Chile, el Báquer es el río más caudaloso de Chile, y sin embargo, ahí 99,7% de, del caudal es de esa nuevamente, ¿ya? Ahora, uno puede decir, oye, pero eh, los derechos de agua estos no consuntivos están arriba de la cordillera y ellos después, después devuelven el agua y lo toman más abajo. Como sucede en el resto de Chile. Pero acá no es así. La Patagonia es diferente. Entonces, los derechos de agua estos están bastante abajo en el río. Por lo tanto, toda la cuenca media y alta, y alta se quedan sin agua. Entonces, y es lo que nosotros hemos llamado el Baker seco. ¿ya? Entonces, la, la empresa dice que eso es un mito que nosotros hemos eh, puesto ahí. Pero lo peor es que no es un mito, es la realidad. <risa> Entonces, y la realidad... Eh, extrañamente, a la gente de la cuenca no le ha, no le ha importado demasiado, eh, como que no le ha tomado la importancia, y es porque hoy en día sacan el agua feliz de la vida, sin tener derechos de agua, y nadie les dice nada, eh, a tanto que ni siquiera la dirección de agua se había dado cuenta, la dirección de agua se dio cuenta hace dos, tres años atrás, a causa de, la, de que estábamos trabajando en un plan piloto, de estrategia de cuenca y ahí se dieron cuenta que no quedaba agua disponible para tocar permiso de hecho hay varios varias personas que han intentado eh, pedir permiso tanto en la cuenca del río Ibáñez como en el Báquer y todos han sido rechazados eh, y lo único y hay unos poquitos litros disponibles dos meses al año que es febrero y marzo creo o enero y febrero ya eh, pero con eso no hacen nada. ya eh, Hay eh, lots turísticos que no les han dado derecho de agua, gente que vive, eh, que, que tiene campo, que no les han dado derecho de agua, eh, eh, gente que quiere regar que no le han dado derecho de, de, de, de derecho de agua, eh, eh, campesinos que no les han dado de, de, de derecho de agua. ya en pocas palabras, lo que sucede ahí es que tenemos un, un, se está bloqueando el desarrollo de, de, la, de la segunda cuenca más grande de Chile porque no se puede hacer nada más que sean eh, esas represas hidroeléctricas o sea, el único negocio que se puede hacer ahí es eso salvo que tú saques agua subterránea eh, pero eso aumenta el costo y tienes que empezar a bombear con electricidad <risa> que le venden ellos entonces está la lavada, ya. Eh, es súper eh, bonito el cuadro. Eh, y, y aparte de que están obstruyendo el desarrollo de esa cuenca, eh, eh, además hay un problema de derechos humanos ahí. Eh, porque la gente de toda la cuenca no puede tomar agua. Entonces tienen el agua que está hoy en día que tiene derecho, pero nada nuevo. Entonces... ¿Cómo va a crecer la población ahí? ¿Le vamos a dar agua potable al futuro? No hay agua. Eh, nuestros hijos y nietos no tienen derecho humano al agua ahí. Eh, Solo es la que está hoy en día. O también tienen que empezar a bombear eh, eh, agua subterránea que algún día se van a dar cuenta que es la misma que, que es la que corre afuera. Entonces, que, que, que también te la pueden obstruir. Entonces, hasta ahí vamos a llegar.